los funcionarios consulares ya pueden solicitar al ciudadano estadounidense que asista a la entrevista de la embajada, yo creo que eso tú lo ves mucho sí. no con todos los procedimientos, y es que bueno, hemos recibido eh, varios eh, requests for evidence, los famosos RFE, que, este, que las embajadas están requiriendo que el ciudadano estadounidense asista a la entrevista, este es, esto no es solo de un país, eh, hemos visto en Jamaica y República Dominicana por mencionar algunos, uh -huh y que han recibido los requests for evidence que solicitan que para la visa de cónyuge o de prometido para estas dos visas están pidiendo que, que estén presente el ciudadano esto es probable cuando una eh, cuando la autenticidad de la relación esté en duda así que bueno asegurarse siempre de que pues la relación sea de buena fe de que tengan todas las evidencias para que no les pidan que también asista el ciudadano y que aunque este todavía no es un problema todavía en general, sí hemos, eh, hemos estado viendo que, este, que, que está pasando y que puede llegar a suceder para que no les sorprenda. Entonces lo mejor es que desde un principio mandar todas sus evidencias todos lo, er, los documentos de respaldo para eh, eh, consolidar y comprobar que es una relación real. Así que es muy importante. Cualquier duda que tenga, por favor avísenos, llámenos y nosotros con mucho gusto les vamos a asesorar sobre su caso. ¿Okay? sea sí, recuerda que es muy importante porque mucha gente a veces me dice, no, pues ¿por qué me pides esto? Y yo, es que la verdad no es la lo pide el gobierno sí. y pues quieren verificar, claro, que, que ustedes sí, sí tengan la... la, la, la la evidencia principal y la que ocupa para poder continuar, es muy importante que sigan a pie de la letra todo lo que le estamos pidiendo. Así es, luego es, es importante muchas veces de, desde un principio sí. trabajar un poco más recolectando toda la información, las evidencias que les pidamos, eh, si nosotros se lo pedimos es porque queremos que su petición sea bastante eh, sólida y sea que tenga muchas probabilidades de ser aprobada, no porque queramos este, estarlos molestando, jamás. Lo que queremos es que eviten esto, que eviten que entonces el ciudadano vuelva a, a, a ir a otra entrevista y se retrase sus peticiones. Por eso desde un principio es bien importante mandar todas las evidencias posibles, más vale llevar un poco de más a que después les tengan que retrasar su petición pidiéndole más evidencia. ¿ok? Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios. Si quieres asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y asegúrate de hacer clic en el icono de notificación para recibir una alerta cuando publiquemos un nuevo video.